CRIPTOZOLOGÍA Oxlack. Oxlack. A lo largo de nuestra aventura criptozoológica hemos conocido criaturas muy populares dentro del folclore de los criptidos. pero el monstruo oculto que les presentaré el día de hoy parece la creación sobrenatural de un estado alterado de la mente es un monstruo que no tiene igual y en el siguiente video descubrirán el por qué. Hoy conoceremos al Mapping Wari. Estás a punto de entrar al mundo oculto de la criptozoología Oxlack. Oxlack. Mapinguari pertenece a la mitología amazónica, pero se habla de él sobre todo en la región de Brasil. El nombre Mapinguari significa en lengua indígena de la región defensor de los bosques. Se dice que dentro de la selva existe un enorme animal similar a un oso con largas garras que despide un terrible olor que increíblemente emana de una segunda boca que tiene a la altura del abdomen. Una descripción por demás fantástica e inverosímil. Es un animal que parece proteger su hábitat y se mantiene oculto a la curiosidad del hombre. La existencia del Mapinguari tiene su origen de una forma mística, sucedida dentro de las etnias que habitan la Amazonia, ya que antes de ser monstruoso, el Mapinguari fue un chamán que descubrió el secreto de la inmortalidad y fue castigado siendo transformado en un enorme mamífero de gruesa piel, casi imposible de ser perforado. Cuenta con un espeso pelaje y de coloración rojiza. Su enorme tamaño puede llegar a alcanzar los 2 metros de altura, por lo cual lo hace un animal bastante intimidante. Se dice que su cola tiene la característica especial de ser usada en numerosas ocasiones de apoyo para poder pararse sobre sus patas traseras con el fin de alcanzar ramas y lugares altos. Sin embargo, su característica especial es su fétido aroma. Mezcla de putrefacción y desechos que puede provocar intensas náuseas y que es posible percibir cuando la criatura se acerca, según el testimonio de la gente de la región. Los zoólogos tratando de darle una explicación a las narraciones de los aborígenes, lo han asociado con un perezoso prehistórico, cuyo nombre científico es Megatherium. esto por las características de los relatos. Sin embargo, esto no podría explicar el por qué se habla de una segunda boca a la altura del estómago a menos de que fuera una glándula que posee para alejar a los depredadores durante sus constantes paseos. Esto igualmente puede entrar a debate ya que el Megatherium se extinguió hace miles de años. A finales de los años 70 y principio de los 80, David Allen se encontraba realizando investigaciones de aves endémicas del Amazonas cuando escuchó por primera vez las leyendas de los avistamientos de esa monstruosa criatura. Pero no le tomaría total interés hasta que en carne propia, estando dentro de la selva, pudo escuchar un alarido tan profundo que caló en la piel de todos los que se encontraban con él, al punto de hacerlos huir. Aunque la mayoría de los científicos afirman que se trata de una criatura que pudo haberse extinto hace 10.000 años, Oren propone la probable existencia de algunos sobrevivientes de esta especie que pudieron haberse escondido en las espesas profundidades de la selva, en donde tuvieron algunos encuentros con los aborígenes del lugar. Desde hace algunos años, algunos creyentes se encargan de la búsqueda de este ser, y aunque han encontrado desechos y evidencias de pelaje que podrían considerarse propias de este mítico monstruo, Muchos miembros de la comunidad científica cuestionan constantemente los resultados y asocian más estas búsquedas a investigaciones paranormales. Pero esto no desalienta a los exploradores, quienes nunca dejan de insistir en que en un futuro estas búsquedas brindarán sus frutos con evidencias inapelables. Aunque hay muchos testimonios de los avistamientos, en realidad es poca la evidencia física que existe en torno a este ser. No se descarta del todo la posibilidad de poder encontrar ejemplares ocultos como sucedió hace tiempo con algunos otros animales, tales como el rinoceronte de Java, que después de haber sido declarado extinto, tuvieron la oportunidad de considerarse redescubierto en Asia. David Oren cree firmemente que el ambiente selvático y espeso del Amazonas pudo ser ideal y propicio para poder esconder de las garras de la extinción al megaterio. Y si alguna vez hay posibilidad de redescubrirlo, se habrá resuelto uno de los más grandes misterios del Brasil, el del Mapping Estás viendo el mejor canal de misterios y fenómenos sobrenaturales, Oxlack Investigador. Recomienda este video y suscríbete al canal Recuerda que cada semana subo un capítulo diferente de criptozoología. Y si quieres conocer mis investigaciones sobre este tema en México, adquiere mis libros, donde doy a conocer críptidos ocultos en México, de los cuales nadie ha realizado alguna investigación hasta ahora. Así que tú puedes ser de los primeros en redescubrir estas criaturas. En la descripción de este video les dejaré el link para que puedan adquirirlos.